en la sociedad. Eh, ese es el, el evento que desagradable y bochornoso que sucede el fin de semana, pero es más bochornoso aún para, las, para mí, pensando en las autoridades y las leyes de este país. Si hubiese sido, en el caso contrario, en un barrio de eso que pasa un incidente más o menos similar, a, a ese joven lo ubican ...y se aparece un fiscal... ...le aparecen cuatro gente... ...una camión de policía... ...y lo llevan que no tope el piso al muchacho... ...inmediatamente... ...pero este joven... ...pone sus condiciones... ...lo primero es que le dice ...que está arrepentido... ...y que se va a entregar el lunes... ...con su abogado... ...o sea, que tan el, el individuo está ubicado... ...tiene residencia... ...tiene eh, de todo... ...pero eh, no se puede ir a buscar... Porque simplemente es aquí las leyes son dependiendo del grado de, de posición que tú tengas en la sociedad. Y eso es lamentable lo que vi pos de este hecho. Las autoridades debieron de buscarlo, hacerlo preso, y después el lunes hablamos. Amanecer preso. No, no, no. No poner las condiciones en él. Y hoy vemos cómo llega él como un artista. Eh, como un artista cualquiera llega a la fiscalía acompañado de su abogado con una fase cómoda con una presentación de un individuo que simplemente se le ve el aire de que va a salir ileso de este problema tan eso es lo que me da la impresión eh, con un abogado con un, un traje que parece de su representante artístico o sea, llegó el artista a la fiscalía y eso da pena y vergüenza ante una sociedad como esta y es un mal ejemplo a seguir es un mal ejemplo de esta sociedad, por lo tanto yo creo y, y oiga, y viendo esa actitud ya muchos como nosotros los escépticos de, de, de la justicia dominicana, ya tenemos nuestras propias conclusiones de lo que va a pasar ahí ya tenemos nuestras propias conclusiones porque si ese es el trato inicial, me imagino ya eh, lo que va a ser al final del, del, del día con este caso bochorno para la actitud de este joven que no tenía ningún tipo de justificación de hacer eso y bochorno para la, para la justicia dominicana donde eh, depende del estatus social que tu estatus pones las reglas a la justicia o sea usted le pone reglas a la justicia dependiendo de su estatus, de su estatus <coughs> social eso, es da, eso da vergüenza, eso da pena y yo espero que yo estar equivocado y salgan los abogados a decirme que eso, se, que eso, es, eso es legal y que eso se debe y eso es eh, correcto o eso no es incumplimiento de la ley. O sea que él simplemente llamó y dijo, yo me voy a entregar el lunes, ya él está legal, ya con eso la ley no tiene que estar persiguiéndolo porque él eh, simplemente dice que se va a entregar y se entregó. Se entregó como un artista que burla la justicia y humilla una joven humilde de esta sociedad. Qué pena vivir en Santo Domingo y ver esto. Bueno, en otro orden, yo quiero referirme, Sergio, a algo que comentamos nosotros hace alrededor de una semana y días. Y es con respecto, eh, cuando decíamos nosotros que el presidente Luis Abinader, pues bajo ninguna circunstancia se puede dejar seducir con las apetencias eh, de muchos dirigentes del PRM, que sin lugar a duda hicieron un trabajo arduo para llevarlo al poder como tal, pero eso tampoco le daba eh, la potestad de querer presionar eh, al, al presidente, de colocarlos en lugares donde ellos entiendan pues deben de estar. Y eh, precisamente en ese momento, hace una semana y pico, nos referíamos ¿no? a lo que se filtró, ¿verdad?, las informaciones que teníamos nosotros, de que en el caso, por ejemplo, del ex-rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Franklin García Fermín, y hoy, ¿verdad?, ministro de Educación Superior, okay. Ciencia y Tecnología, pues una petición que él había hecho al presidente eh, actual Luis Abinader, pero se, se comentó de que el presidente eh, o el equipo tenía previsto colocar a otra persona en ese lugar, más sin embargo atendiendo a esta petición de manera, según se comentó, eh, enérgica. Exigida exigida por Franklin García Fermín, pues tuvo que tomar la decisión al final de colocarlo a él en este punto. Pues miren, el pasado fin de semana, dentro de los nombramientos que ha seguido haciendo el presidente de decreto Luis Abinader, pues es una situación de la cual eh, yo eh, insisto, el presidente no se puede dar ese lujo porque eso es una muestra de debilidad por parte del presidente actual la cual no debe darse ese lujo y es el caso de que también el nombramiento que fue objeto el alto dirigente del PRM Ramón Mujer, que saben ustedes que buscar a, a juzgar por lo que se dice un alto, un técnico experimentado en asuntos de energía en la República Dominicana, pues este fue nombrado en un área donde tiene mucho que ver con lo que es la energía eh, en este país pues él rechazó ...ese decreto, ese nombramiento que hizo el presidente Luis Abinader... ...diciendo de que a ese no fue ese no fue el acuerdo que hizo con el presidente Luis Abinader... ...de manera que yo insisto eh, y sigo y no me cansa de decirlo... ...es un lujo que no se lo puede dar el presidente Luis Abinader... ...de, de, de, de, de provocar tal vez que se le haga sorrir un gobierno que apenas inicia de su gestión... ...reitero, esto es una actitud que dicen muchos de altos dirigentes del PRM uno que exigen que se le coloque donde ellos no sé donde, acuerdo, ellos quieran, sí, donde, ellos donde ellos quieran y yo entiendo que el presidente Luis Abinader que ha estado estructurando un equipo de gobierno que ha sido elogiado y aplaudido por mucha gente por muchos sectores porque si bien es cierto que ha nombrado muchos dirigentes que se han ganado ese puesto por las razones que sea no es menos cierto que ha colocado personas del sector empresarial personas probadas eh, al frente de instituciones donde se espera que realicen una labor eh, eh, decente. De manera que, insisto, una vez más, el presidente Luis Abinader no puede darse el lujo de mostrar debilidad ante esta situación, nombrando personas donde ellos decidan, porque asumo que para eso hay un equipo que se estructuró para definir, saber quién iba para cada lugar antes de. Él. Entonces, si él entiende que esto puede crearle ruido haciendo este tipo de normalmente, pues mejor no lo anuncie, porque ciertamente esto crea ruido porque en el caso de García Fermín, en el caso de Murcia, que son altos dirigentes del PRM, el sentirse también defraudado en este sentido por el presidente, sin lugar a duda que eso le va a crear ruido y el presidente, reitero, no puede darse ese lujo. Bueno, Así que ahí está el rechazo, vamos a ver qué va a pasar en los próximos días. Bueno, mira, yo te, el... yo te voy a decir la verdad. Ramón Yo te voy a decir la verdad, eso es parte de, de, de, de su... Eh, muchos eh, lo ven como parte de una prepotencia de una exigencia de una eh, parece que ellos se sentaron en una mesa de, de negociación y firmaron un pacto de de, de, de repartirse La, el pacto es Sergio romero del que del país. El, serio, el asunto es que desconocemos las razones no, lo que, que nos llevaron miedo. a tomar esa actitud pero a parece a ser manera. pero lo parece ser lo que insiste es que el presidente no puede darse ese claro, luz. Pasara lo que pasara, no puede darse ese Es una muestra que, de debilidad. Eh, con, la, con, lo que, con las dos eh, pruebas que tenemos y, y, y algunas que se estaban se, se seguras porque ya estaban asignadas, nos damos cuenta que parece que se sentaron en una mesa y comenzaron a dividirse el pastel antes de ganar. Y si yo gano, esto es lo que te toca, es lo que te toca. Como muchos lo hacen pero yo no, creo hecho ahí, el presidente, no hecho eso, si no se ha hecho eso se está violentando a no, no, y también, recuerda que el presidente tiene un momento, o sea tú tienes un momento diferente hace tres meses que el momento de ahora, ahora tenemos una pandemia, ahora tenemos una condición económica precaria, ahora tenemos muchísimas cosas que no es igual en campaña como estábano, que estábamos hace seis meses atrás o sea que okay. él juega con el momento él tiene que jugar su inteligencia como mandatario a colocar lo que colocarlo no, yo no estoy yo no estoy justificando lo que pasa es que todo eso que tocaba decir estaba dado en ese momento que estamos ah. tenemos desde marzo en esta pandemia y apenas hace días verdad que todo eso pasó lo que yo insisto es y me y acuño la ya de que el presidente no puede dejarse de llevar